Hola, saludos Soy Alejandro Javier, que te dice que no importa la edad que tengas en este canal. Todos somos súper jóvenes. Bueno, y comenzamos con este breve análisis de la actualidad de los Estados Unidos. Noticia de última hora, amigos. Así es, una noticia que está siendo publicada por los diferentes medios y es una información urgente. La presidenta, de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la señora Nancy Pelosi visitará Taiwán a pesar de las amenazas de China. Un portavoz chino indicó que la visita de la señora Pelosi es una grave amenaza y que Pekín responderá con firmeza. Bueno amigos, tenemos entendido que la visita de la señora Pelosi este, se efectuará a Taiwán hoy lunes en horas tempranas de la noche. Así que vamos a estar esperando el desarrollo de las noticias, a ver si China hace este, materializa las amenazas que ha proferido contra la señora Nancy Pelosi si visita a Taiwán. Y continuamos. Los precios del petróleo caen por debajo de los 100 dólares por temores sobre la baja demanda que se avecina con China. Los analistas pronostican un descenso en las compras de petróleo de China, lo que provocará la caída de los precios del crudo. Por otra parte, la Unión Europea desembolsa mil millones de dólares en ayuda a Ucrania. Es el primer envío de un paquete de nueve mil millones de dólares para asistir a los ucranianos. Los préstamos son a largo plazo y en condiciones favorables. Amigos, y otra noticia de última hora que está circulando por los diferentes medios de los Estados Unidos, y es que Rusia amenaza con ahorcar a los ucranianos del batallón a que fueron tomados prisioneros en la ciudad de Mariupol un vocero de Putin dijo que esos ucranianos merecen una muerte humillante duras palabras las de ese portavoz de Putin pero hasta este momento amigos no hemos tenido información de que eh, algún ucraniano miembro de ese batallón pues haya sido ejecutado a, al menos pues de una manera pública bueno, y hasta aquí llegamos con este breve análisis de la actualidad de los Estados Unidos. Dios les bendiga y encomendémonos en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Será hasta el próximo encuentro muy pronto. No se pierdan. Hasta luego.